Muy buenos días a todos, a usted Rosmeri, escritora invitada y ejecutora de esta presentación, supervisora de la zona Fulvia Mujica, estimados compañeros docentes. Es un honor para mí presentarles a la escritora panameña Rosmeri Tapia, quien con mucho entusiasmo aceptó apenas yo le propuse esta reunión con todos ustedes Muchas gracias Rosemary Muchas gracias a todos por su participación Seguidamente Rosemary Tengo una pequeña oración Para dar inicio Le damos gracias a Dios Por esta reunión Y le pedimos a él Sabiduría para todo Que como docentes Comprendamos que hemos elegido Una profesión muy hermosa donde nos comprometemos a aportar a la educación lo mejor de nosotros para el logro de una formación integral de nuestros estudiantes. Gracias, Señor, por el don de la vida y te pedimos a ti siempre salud para el mundo entero. Amén. Amén. Amén. Amén. Rosemary, bueno, voy a leer rapidito el, el objetivo primordial del, de esta reunión, que es compartir con usted las experiencias como escritora y para aportarnos a nosotros, los docentes, estrategias para la creación de círculos de lectura en nuestros centros escolares. Quiero también leer la biografía de Rosemary. Rosemary nació perdón, en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. Mención de honor del concurso Ricardo Miró en el año 2000. A partir de allí, inicia una intensa,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 la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. En el año 2014, la doctora en filosofía Sara Escobar Wersinski incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el buen camino y Mujeres en fuga, en su tesis doctoral. El 16 de junio de 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a Rosmeri Tapia, mujer destacada. En el año 2017, se le otorgó el premio honor al mérito Don Manuel García Castillo, categoría talento 2017. En el año 2018, la Academia Bilingüe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 siembra de lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Aplausos para Rosemary. Muchas gracias. Yo quiero hablarles del programa sociocultural siembra de lectores. Tiene 15 años. En esos 15 años, he formado 376 círculos de lectura entre escuelas, universidades, familias y amigos. Yo formo el círculo de lectura, ellos siguen. Ustedes se preguntarán, la maestra Yadira ya tiene círculo de lectura y muchos de ustedes. Angela. Voy a darles una idea. Ángela. Ángela, sí. Ángela, <risas> mira, voy a darles una idea. El círculo de lectura se forma, yo pienso que en el colegio en la clase de español y debe ser con los alumnos de un solo salón, aunque sea chico. ¿Por qué? Porque ese es más fácil convocarlo. Cuando ustedes se van a reunir, se reúnen en forma de círculo. El solo hecho de reunirse en forma de círculo hace que ellos estructuren que está la dependencia a un círculo de lectura que tienen responsabilidades. Leer el libro asignado puede ser que el profesor escoja el libro o parte de la coordinación con los chicos se va a nombrar un coordinador yo sugiero que sea un estudiante responsable porque él va a tener que recordar estás leyendo las reuniones a fin de mes estás preparado entonces todo esto va a contribuir a que vayan como te digo formando el hábito tienen que tener una un determinada conducta que le establece el profesor y yo les sugiero que involucren a los padres de familia cuando involucran a los padres de familia la familia se reúne para leer también la familia se va a reunir para comunicar sus problemas sus alegrías sus tristezas y va a ser una familia mucho, mucho más unida. Entonces, de esa manera, la lectura puede ser la lectura asignada en el colegio para que ellos no tengan que hacer un gasto extra. Si asignaron este libro, pongan de ese libro, hagan la reunión del círculo de lectura primero y posteriormente el profesor pone el, el examen. Cuando es de esa manera, los niños van todos conociendo la obra, la opinión de todos los demás y sacan las mejores calificaciones. De esa manera se convierten en fanáticos de la lectura. A ellos les encanta esa materia porque dice gracias a eso subo mi nota en español y ustedes saben, ahora yo les voy a colocar un video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 veces no hemos llorado al leer una novela, pero ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y contribuye a nuestra superación. Un estudiante de una universidad técnica me dijo escritora ¿para qué leer? ¿Para qué? Y yo le dije, yo voy a hacer un video especialmente para ti y para tus compañeros. Es mucho más largo, yo lo adapté para ustedes, porque yo les voy a mandar a la profesora Ángela el video este. Bueno, en el conversatorio va a estar. Yo le voy a mandar el enlace para que ustedes vean su participación y toda esta parte. Y que ella lo comparta con los padres de familia. Porque a veces un padre de familia le dice, ¿para qué yo voy a gastar 8 dólares, 10 dólares en un libro? Si eso no sirve para nada. Cuando usted le manda este video se da cuenta para qué sirve la lectura. Entonces, esto es bien importante. Otra cosa que les quería sugerir, en el salón, cuando ustedes nombran el coordinador, cada dos meses irlo cambiando, porque así también motivamos esa, ese empoderamiento como líderes a los estudiantes. ¿Y a quién van a asignar? Al que tuvo mejor desempeño en los dos meses de lectura. De esa manera ellos tratan de superarse para ser el coordinador del grupo que tiene responsabilidades como estar pendiente, que lean, llamar, llamar a convocar a las reuniones. Ellos pueden hacer en las lecturas dramatizaciones, pueden hacer lecturas en pareja, pueden hacer muchas actividades, incluso pueden hacer un grupo en WhatsApp o en redes sociales para que sea más fácil avisarles y de esa manera ellos quedan compenetrados entonces ahí también le estamos dando administración porque le estamos dando la administración de una actividad el, el maestro tiene que delegar el maestro tiene demasiadas responsabilidades para ponerse una más, ustedes lo van a guiar al principio, pero después lo dejan yo los 376 círculos que he formado, los guié en la primera reunión. Les di una conferencia y ellos siguieron. Porque ustedes saben que ustedes no se pueden poner más peso sobre sus hombros. Entonces, de esa manera, ustedes van a ver que en un lapso de tiempo ellos mejoran la ortografía, la gramática, la sintaxis, la expresión verbal y escrita. Y entonces los padres están... Van a estar muy contentos del desempeño de sus hijos. Ahora yo quiero abrir el compás para que ustedes me pregunten, para que me hagan todas, para mí todas las preguntas son importantes y yo siempre les voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto así que hagan la pregunta ustedes en estos tiempos eh, interesante las la, la, la palabras suyas en estos tiempos de la tecnología que tenemos en el celular bueno considero que se podría hacer hasta más fácil compartir XY lectura por ejemplo qué tipo de lectura nos recomienda a usted eh, en este caso de acuerdo al nivel de estudiante que tenemos que es escuela primaria eh, ya no tendríamos que adaptar volvemos que eh, mucha lectura parece los libros, qué sé yo, pero aunque los libros a veces aparecen extractos solamente en los internet. Bueno, eso yo pienso que el, el niño, aunque sea de primaria, después de tercer grado puede leer. Si es antes de tercer grado, pónganle un fragmento. Los niños míos leen desde tercer grado Travesías Mágicas y niña bella Inclusive Vida de Compromiso, que es la vida de una educadora. Yo les voy a hablar ahora de esa novela que está dedicada está recomendada desde cuarto grado hasta la universidad y sobre todo para los educadores el niño tiene que acostumbrarse así como gasta en tarjeta de celular para chatear hace calor, va a llover se fue la luz se me está acabando la data yo he oído las conversaciones de lo más inverosímil y ahí se están gastando dólares al mes, entonces vas a salir, uh -huh. ¿Cuándo vas, no sé, es una cosa, yo vi una conversación una vez y yo casi caigo de espalda, entonces tienen que saber que también pueden invertir en un libro, que es todo el trimestre, porque es la lectura que le mandan en el colegio, en la escuela. Por eso yo le digo la lectura de la escuela, porque si no se acostumbran a fragmentos o a copiar del Internet. Y eso para qué eso no, no tiene un sentido, no tiene un conflicto, no tiene un, un inicio, un final y al final no les gusta la lectura. Ya si usted le pone una lectura que ellos se identifiquen con esa lectura, que ellos la cuenten en la casa. Miren la lectura para los más grandecitos de Roberto por el buen camino. Muchos padres la leyeron porque vieron al hijo que no soltaba el libro. Entonces el padre dice yo quiero saber por qué mi hijo que se va para la calle se queda un sábado leyendo un libro. Entonces ahí está que ellos sepan que todo en la vida tiene una inversión. Estamos en tiempos difíciles. Bueno, es, inclusive el colegio puede comprar 10 libros e irlo pasando, que lo cuiden muy bien de estudiante a estudiante porque tienen tres meses para leerlo. Y ese círculo de lectura puede ser por esos tres meses. Yo sé porque yo he o sido sea, en, en el colegio San José de Bernardino, en un área roja de Arraiján de escasos recursos y ustedes no se imaginan cómo ha cambiado la vida de esos niños de estudiantes medianos, ahora son sobresalientes. Yo tengo todos los meses, el primer sábado del mes a las 3 de la tarde, yo tengo, me escriben, la profesora Ángela tiene mi, mi número celular por WhatsApp y yo les mando la clave, un encuentro. Y esos niños de San José de Bernardino, todos los meses se conectan. Los padres están tan contentos con el desempeño de esos niños. Entonces, esa es la manera de entusiasmar en la lectura. Si usted le pone un fragmento y no le va a interesar, no es una historia completa. Entonces, esa es la experiencia que yo tengo con los niños. Yo le estaba diciendo a la maestra Ángela que si ustedes se interesan en una novela mía, yo puedo conseguir con el vendedor que se las venda a precio de mayor, mayor, mayorista, que es 5,65. Ellos se consumen una tarjeta de 5 dólares en menos de una semana. Y no estoy hablando para estudio, sino para chatear. Yo tengo una amiga que el nieto se pasa tres horas chateando. Y dije, yo en esa casa para ver si no pongo orden. No puede ser. Entonces hay que poner orden y todo tiene que tener reglas y límites. Así que esa es mi recomendación. Una historia completa, que ellos encuentren similitud, que puedan ser empáticos con esos personajes porque tal vez les ha pasado a ellos o a un familiar. Entonces esa es mi recomendación, de que miremos el contexto de ellos, busquemos un tema que le interese, y yo les aseguro que ustedes van a, van a ser sembradores de lectores. Adelante la próxima pregunta. Excelente, porque me dio la oportunidad de compartir la experiencia del Colegio San José de Bernardino, entre otros, el Colegio Hipólito Pérez Tello, en Chitré también. Miren, ustedes buscan al Colegio Hipólito Pérez Tello. Y él, con vida de compromiso, la maestra hizo un guión, hicieron una obra de teatro. Ustedes ponen obra de teatro, vida de compromiso, Rosmarita Tapia o yo le mando el enlace. Y ahí los niños, ustedes vieran qué talento de esos niños para interpretar a los personajes. Antes, en, en, mientras configuran las preguntas, yo les quiero hablar de vida de compromiso, mi novela favorita. Yo siempre Admiré a los educadores porque vi a mi madre, maestra de primer grado, por 30 años, dar su vida por la educación. Era doble jornada y ella le mandaron niños de primer grado de hasta de 11 años que no habían, repetían todos los años. Eran seis, ella... Habló con los padres y ustedes me lo llevan de 5 a 7 de la noche porque ellos necesitan un esfuerzo adicional y para compartir con sus hijos. Cada hijo era tutor de un niño de lento aprendizaje. Yo me acuerdo haber sido tutora a los 7 años porque ella decía que todo el que sabe leer y escribir podía enseñar. Y yo me acuerdo llevándole la mano. Ella decía que si no aprendían a leer, a escribir y a sacar cuenta no se iban a poder incorporar a una vida productiva miren es una novela divertida porque ustedes saben que son también del interior el humor que hay en alrededor de Chitré, monagrillo el llano Chitré, eso es natural en ellos imagínense les voy a contar algo de la novela en ese tiempo la clase de religión la daba una maestra que era muy allegada a la iglesia y entonces comienza a explicar la creación y comienza Dios creó la luz al segundo día y va así hasta que crea el hombre y a un niño de primer grado le hace la pregunta, ¿qué opinión tiene usted de Dios? El niño Morales estaba sentado de último en la banca, se le caían los pantalones y se subió los pantalones y dice, maestra, Dios sí es berraquería. Miren, dice mi mamá que ella casi se cae de la risa. Pero para que ustedes vean, el humor del niño del interior. Entonces es una novela divertida, tiene de todo la novela. Tiene la vida familiar de ella, que fundó su hogar basado en cuatro pilares. Amor a Dios sobre todas las cosas. Amor al prójimo. Compromiso con una sociedad justa. Y la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Esos eran los pilares donde ella y su esposo Santiago fundaron su hogar. Les va a encantar la novela. Ustedes van a ver el sacrificio que hacen ustedes reflejado en eso. Porque incluso los niños que han leído esa novela se portan mejor. Porque eso fue antes de la pandemia y ellos decían, yo no me imaginaba que la maestra cuando llegaba a su casa tenía que trabajar tan duro preparando la clase, calificando. Es un trabajo de todas horas. Y ahora en pandemia es mucho más fuerte porque casi es un trabajo de día y de noche. Por eso en esa novela yo no solamente le hago un homenaje a mi madre, le hago un homenaje a todos los educadores que son los formadores de hombres y mujeres honestos del que vamos a tener en un futuro adelante la próxima pregunta leeré la nota de la autora Rosemary para referirse a una de sus hermosas obras donde destaca el quehacer educativo de un docente vida de compromiso queridos lectores no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio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 Considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser hasta más importantes que las grandes hazañas por su calidez y sencillez y por el significado de vida que conllevan. Mi memoria no es un instrumento ideal, pues observo el pasado desde el presente y me ubico en un punto que está en medio de la nada. Debo anclarlo en los recuerdos que irrumpen en mi mente de manera espontánea, Llegan desde mi corazón para darme la información esencial que conforma este testimonio. Utilizo las palabras y el silencio porque mi madre nos enseñó que en ocasiones el silencio es la respuesta sensata. Con humildad les entrego esta semblanza que hoy es evidencia de una vida de compromiso, amor y entrega. Rosemary Tapia excelente, excelente, me encantó cómo la leíste bueno, ahora seguimos con las preguntas yo sé que esta novela no los va a dejar indiferentes, y van a sentir que alguien les da un espaldarazo y reconoce su gran labor adelante hagan las preguntas comentarios, lo que ustedes quieran hacer, porque estamos aquí para conversar Mere, usted habló hace un ratito de las estrategias en lo que es círculo de lectura eh, nos habló de las dramatizaciones. Eh, ¿Qué otra cosita podemos compartir con los compañeros, otras estrategias que pudiéramos hacer aparte de dramatizaciones? Mira, en la dramatización te voy a contar algo. La maestra me dijo que había un niño que hacía bullying en el colegio. Brillante el niño, pero hacía bullying. Y yo le dije a la maestra, Ponlo a hacer en un grito desde el silencio el papel de Jorge, que es la víctima. Sí, es Yo me vida. aseguro para que el niño comprenda el dolor que siente la persona acosada. La maestra lo hizo, dice que hizo un papel como si fuera un artista. A partir de ese momento, ese niño dejó de hacer bullying. Se comportó adecuadamente y él le dio el testimonio a todo el grupo en el círculo de lectura. Les dijo, yo no me imaginaba cómo se siente una persona que es acosada constantemente. Cojan ustedes los personajes, no es que el niño diga yo quiero ser fulano, no. Ustedes de acuerdo a, a los que observan en el estudiante, dice, yo voy a asignar los personajes. Aparte de eso se puede hacer lectura. La lectura guiada la hace siempre el maestro. Se puede hacer lectura en pareja. Lectura en voz alta. Diferentes tipos de lectura. Y entonces una vez van a hacer la reunión, ahí sí no se hace lectura. Ahí es comentario, que entendieron, cuál fue el personaje que más le gustó, qué piensan del narrador, que busquen en internet los diferentes narradores y así se van capacitando para tener una cultura lectora. Adelante, la próxima pregunta. En este espacio, mientras se deciden a preguntar, yo sé que ustedes son lectores, pero tal vez no sean lectores de todos los días. El lector plus lee todos los días. Y les voy a decir cómo se forma para que le digan a sus estudiantes cómo formar el hábito de la lectura. Buscar el libro que más les guste. Asignar una hora. Vamos a suponer a las 4 de la tarde ya salieron de la escuela. 20 minutos. No tiene que ser mucho. 20 minutos o más. No menos de 20 minutos. Por 21 días. Inclusive el domingo. Pueden ser. El domingo puede ser una lectura bíblica. Cuando ustedes leen por 21 días. Ustedes forman un hábito. Y yo les aseguro que al día 22. No pueden acostarse si no han leído. Yo leo todos los días. Yo estoy entrenada como lector experto. La gente dice lectura rápida, pero no es lectura rápida. Te dan herramientas para que leas por bloque. Y yo me leo mucho más de 100 libros al año. Yo todas las semanas en mis redes sociales pueden entrar, tengo el libro de la semana, que es el libro que yo voy a, que voy a comentar. De esa manera, yo leo más de un libro por semana. Yo leo a veces dos, tres, hasta cuatro libros por semana si son breves. Si es un libro de 800 páginas, bueno, un libro por semana. Así que las preguntas, acuérdense que nos están viendo en las redes sociales. Un saludo para el que está conectado a Facebook de Siembra de Lectores, a mi Facebook, a Twitter y a YouTube. Así que hagan las preguntas. Recuerden que... Las preguntas sencillas a veces son las más importantes. Mi siguiente pregunta, yo soy educadora multigrado. Tengo niños de primero a sexto grado. Eh, ¿Cuáles serían los pasos o, o las fases para un círculo de lectores donde hay niños de diferentes edades? Eh, también tuve la oportunidad de leer su libro acerca de la niña bella, como usted comentaba, que uno a veces se tiene que sentar con sus hijos cuando le designan la, las novelas y uno se, se identifica con esa parte? Esa es mi pregunta. ¿Cuáles serían las... Mira Para. que en tu propia pregunta está la respuesta. Niña Bella la pueden leer desde niños de tercer grado, incluso explicado desde niños de primer grado, escuchando las lecturas. Lo mismo que Travesías Mágicas. Travesías Mágicas, yo no sé si ustedes la conocen, me la pidió mi... Mi sobrino cuando tenía cinco años, era día del niño, digo, ¿qué quieres que te regale? Dice, tú no eres escritora, hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después nadie me va a creer. Mi novela más divertida y la puede escuchar la lectura un niño de cinco años en adelante. Hasta en la universidad la han leído. Por eso que yo digo que Travesías Mágicas es una novela para niños de cinco a ciento cinco años. ¿Por qué? Porque las abuelitas y los abuelitos que lo han leído les ha gustado tanto más que a sus nietos. Entonces hay obras que tú las puedes asignar para todo público, desde un niño chiquito hasta el niño más grande. Y entonces cuando ellos oyen los comentarios de sus compañeros de quinto y sexto año, eso enriquece la comprensión del niño más pequeño. Tú misma la respondiste, excelente pregunta. Mi mamá también cuando comenzó en Santo Domingo era maestra de multigrado. Yo sé, porque ella nos contaba lo, lo difícil que es. Pero bueno, adelante. La próxima pregunta. Miren, al, lo, al principio va a ser difícil para ustedes el círculo de lectura y motivarlos a ellos. Pero una vez que pasen dos, tres meses, ellos le van a recordar a ustedes... Miren, yo tengo una escuela en San Miguelito que le decían a la profesora, pónganos otra, otra novela más. Dice la profesora, pero es que es una por trimestre, y nosotros queremos leer más. Ah, no, pero es que no quiero que sus padres gasten, ellos la leen también. Y ese colegio quedó leyendo hasta tres novelas por trimestre. Y el cambio en la comprensión lectora de esos chicos mejoraron en todas las materias. Porque un niño cuando comprende lo que lee, sale bien en todas las materias. No sé si será alguna de las inquietudes de los maestros, tal vez si la tiene alguno que, que diga, pues, acerca de la creación de círculos de lectura. A veces se, se cree que es, eh, no se puede tomar de una asignatura X en el círculo de lectura. Y a mi parecer... Creo que sí se puede. Por ejemplo, si estamos dando un tema de ciencias naturales, en el círculo de lectura podemos buscar un tema relacionado. Y ahí estamos, como dice mi abuela, matando dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Sí, pero yo prefiero que en el círculo de lectura lean literatura. Lean literatura. La literatura. Sí, la literatura los enseña a comprender la vida, ser empáticos. Entonces, cuando van a estudiar... Ciencias sociales ya tienen comprensión lectora y va a ser mucho más fácil. Ah, comprendo. No quiero que se salte en lo de la literatura. Ah, perfecto. Eso les da una, una cultura literaria. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es importante. Sí. También, al principio, los padres van a estar anuentes. Por eso yo les digo, mmm, incluyan a los padres. Cuando se haga un conversatorio y todos se pueden conectar, porque yo tengo capacidad para 100 en el Zoom. Todos los sábados yo te voy a mandar eh, la invitación para que tú la mandes, el que quiera. Primer uh -huh. sábado de todos los meses. Y cuando ellos ven a los niños, mira, hay un niño que está leyendo desde tercer año. Hay varios, son innumerables. Tuvieras la facilidad. Yo te voy a mandar el, yo no sé si yo te lo mandé del último. Sí, si yo lo, lo mandé, tengo. Uh -huh. Compártelo porque todos los padres van a querer que sus niños que son de primaria, se expresen como se expresan esos niños. Mm. Como era vacaciones, yo hice un círculo especial, porque yo sabía que tenía que ser lúdico, que tenía que ser como una fiesta, porque ellos estaban de vacaciones. Y un niño me había preguntado cuál era la música de una canción que salía en, en Travesías Mágicas. Yo se la canté. Y al final, yo le dije, ¿qué les gustó de, de la reunión de hoy? el 90% decía, la canción de la escritora. Para que ustedes vean lo fácil que es complacer a un niño. En Niña Bella hay un reggae. Y hubo un niño en que le hizo la letra y el papá le hizo la música, porque el niño cantaba reggae, tenía hasta nombre artístico, Game Over, el juego el huevo se acabó. Y ese niño le hizo otra letra a la canción. Y me gustó mucho porque en una parte lo que se han leído Niña Bella saben que el niño del barrio defiende a la Niña Bella y entonces el niño en la letra dice yo soy tu héroe personal del gueto, <risa> casi me muero de la risa. Entonces ¿Sí, sí, sí. eso hace que sea todo como que leer es una fiesta, como le dije yo en la sí, reunión y sí. es divertido. Entonces, una vez que es como un juego y ellos aprenden y saben que esa reunión va a ser muy divertida, que no es como una clase que se sale de toda la esfera de clase, les aseguro que van a leer. Y ustedes van a tener menos esfuerzo en estar dando y dando y dando, como decía una maestra, machacando, machacando, machacando para que aprendan y para que entiendan. Entonces, el trabajo de ustedes se les aligera. Acá en la escuela Virgilia, donde, donde eh, trabajamos, nosotros hacemos círculo de lectores con los padres de familia y los niños y todo. Pues. Y ahí este, sacamos otras estrategias como, por ejemplo, redactar poemas con ese, esa, esos textos. Eh, canciones, como usted lo acaba de decir, eh, dramatizaciones. También los maestros hacen lo que es sopa de letras, crucigramas con los padres de familia y los niños. Ese Eso lo haciendo. hacemos en el círculo de lectura. Ah, entonces, están haciendo casi todas las actividades que yo recomiendo recomiendo, eso está perfecto eso está perfecto porque están, tienen ya una dinámica de acción, entonces sí, yo bien. creo que de esa manera nos vamos nos vamos adentrando entonces ustedes pueden hacer que en la primera reunión de los círculos de lectura unir a varios grupos y entonces yo entro a darles un mensaje de motivación de la lectura y de esa manera, ellos dicen, ah, estamos conversando y vamos a preguntarle esto de Niña Bello, de travesías mágicas. Y ellos se sienten como parte del trabajo literario. Imagínense que yo me encuentro con los niños y me preguntan, ¿cuándo sacamos la próxima novela? Porque yo todos los años publico. Y yo les dije, ya viene pronto. ¿Viene pronto? Para que vean, ellos se sienten parte de ese gran trabajo, de ese gran esfuerzo. Y eso es lo que queremos. Y unificar a la familia a través de la lectura. Muchas gracias, Rosemary. Bueno, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta. Si no tienen pregunta, entonces nos despedimos. Y ya saben, para la primera reunión, coordinen. Pueden ser incluso varias escuelas. Yo entro, hablamos, motivamos a los niños a leer Cuidado que ya son lectores porque ya tienen los círculos de lectura, pero haciéndoles más actividades y dejen que ellos crean, dejen que ellos crean que esto es un juego porque así a través del juego les vamos enseñando que leer no tiene por qué ser una actividad aburrida. Es una fiesta. Hay que disfrutar. <risa> disfrutar es. la lectura. Sí, y también hay que tener en cuenta el libro que van a escoger, porque si es muy denso, uh -huh. lo va a dejar desde la tercera página. La obligación del escritor es atrapar al lector desde las primeras páginas. El escritor puede ser muy bueno. Si no tiene esa garra, si no uh -huh. tiene esa capacidad de atrapar, hay que mandarlo para ya la universidad, que ya tienen una cultura lectora y leen lo que le asignen pero al principio a los niños hay que atraparlos en la lectura, que ellos no puedan soltar el libro. Muchas gracias, Rosemary, por todas estas orientaciones. Sé que los compañeros han disfrutado pues, todas sus estrategias, su experiencia, y sería muy bonito, Rosemary, leer una de sus novelas a través de esta, a distancia, ¿sí? Y yo te dije que yo <risas> te consigo precio especial. Y si alguien en este momento quiere dar sus impresiones sobre la reunión, bienvenida o bienvenido. Buenos días. Buenos días. Eh, buenos días, eh, señora Rosemary. Para bien, ustedes bien. soy Rosemary, somos amigos ah, Rosemary. Oh, bueno. Buenos días, Rosemary. Eh, yo soy la subdirectora del Colegio Federico Cienegas Feligo. He estado pues atenta escuchándolo porque de verdad que es... Eh, me gusta mucho escucharla por, por, por la propiedad con la que habla y por el entusiasmo, por la motivación que le imprime, ¿no? eh, Así que yo le agradezco también a Ángela y a la profesora Fulvia por la oportunidad que nos ha dado de tener el conversatorio acá. Dentro de la reunión está una de nuestras coordinadoras o del departamento. Y vamos a, a conversar el tema porque aquí se ha eh, iniciado el trabajo del círculo de lectores, pero ahora en lo de la pandemia pues resultó un poco difícil, pero estaba viendo lo, de, lo del link que le, le va a compartir a la maestra Ángela, así que sería bueno que Ángela también nos lo comparta a nosotros para que nuestros profesores puedan participar y algunos estudiantes que sí les gusta y que tenemos algunos chicos que están en el club de debate también que les gusta mucho la lectura. Así que pudiéramos entonces participar e ir haciendo eso. También me parece que es importante también rescatar el círculo de lectores dentro de los mismos docentes, dentro de los mismos maestros, porque yo pienso que si a uno como docente el maestro no le gusta leer, entonces no le puede imprimir el hábito de la lectura tampoco a su estudiante. Entonces es fundamental que nosotros también, también nos guste, verdad, leer. Um, en lo particular a mí me gusta la lectura, pero me quedaba cuando ella dice que se lee 100 libros por, por año y que se lee uno, dos, tres libros por semana. Yo, yo, yo procuro leer, pero todavía no soy lectora experta, pero viendo lo del reto de los 21 días voy a procurar hacerlo. Porque de verdad que es importante cuando uno lee, lee literatura, lee libros de, de, de la naturaleza, que pues que le guste, uno aprende mucho, ¿verdad? Y, y es bien interesante, es bonito leer y uno pues incentiva también a sus estudiantes y a sus hijos también el hábito de la lectura. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Romero, y muchísimas gracias a la supervisora Ángela por esta bonita oportunidad, que no sea la primera, que no sea la última, que sino que sea la primera de muchas. Agradecida. Gracias a ustedes y miren yo les quería para el círculo de educadores recomendar vida de compromiso porque lo que ustedes viven todos los días, sus alegrías, sus tristezas, inclusive la desilusión que a veces un maestro se esfuerza tanto y llega un padre de familia y lo trata de manera brusca. Todo eso van a encontrar ese apoyo moral en una persona que venció todos los obstáculos y que se sentía feliz con el hecho de ser maestra. También quiero recomendarles, porque yo sé que en el país hay escuelas de muy es casos recursos. Mm -hmm. Mire, una vez una maestra me llamó y dijo que los padres no había forma de que pudieran comprar el libro. Y yo le dije, en todo pueblo hay una persona que tiene mejor situación económica. Puede ser el dueño del mini súper, el dueño de una empresa. Díganle que sea padrino de la lectura y que les patrocine aunque sea 12 libros. Y esos 12 libros van pasando porque era un multigrado, de salón en salón, y todos leen. Y así lo hicieron, y tienen como cinco años, que es más, el, uno de los padrinos de la lectura dice, se olvidaron de mí, porque ellos no querían molestarlo todos los meses. Él le encantaba y lo invitaban a la reunión. Con todo lo ocupado que estaba el señor, él iba a la reunión. Se quedaba media hora, una hora, porque ellos hacían las reuniones larguísimas. Porque iban todos, porque eran multigrados, iban todos. Y de esa manera también no tiene por qué ser un sacrificio económico. Inclusive hay, hay colegios que manejan cierta cantidad de fondos que lo puede comprar el colegio. Así es que ese no tiene que ser un obstáculo. Además yo quiero que sepan que yo peleo con mi editorial para que no suba el precio. Cuando sube el precio es porque ha subido el papel, la portada y tienen problema conmigo. Porque yo quiero que en este país la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y por eso le dije a la profesora Ángela que podemos conseguírselo a precio de mayorista, porque yo sé la situación imperante. La estamos atravesando todas, las empresas tuvieron más de un año cerrada. Así que, pero no podemos por eso pagar la lectura porque ahora el muchacho tiene mucho tiempo de ocio y mi abuela decía que el ocio era el taller del diablo así que pongan a los niños que estén constantemente ocupados y bueno yo si alguien más quiere dar sus impresiones adelante la de la subdirectora fabulosa Ángela es un trabajo de organización increíble así que adelante buenos días señora Rosmery bueno, sí. eh, maestra Ángela, un gusto verla, saludarla yo tengo una inquietud eh, me gustaría que me ampliara acerca del plan usted nos habló en toda la intervención que hizo, nos habló y yo hemos escuchado anteriormente hablar del, del hábito de los 21 días, me gustaría que me ampliara un poquito acerca de ese punto sí, por lo menos a las 4 de la tarde ya usted salió de la escuela o el niño salió de la escuela Uh -huh. escoja el libro que más le guste, porque si escogen un plomo, más van a leer dos páginas, el uh -huh. libro que más le guste, aunque lo haya leído, y usted va a leer 20 minutos o más, hay gente que comenzó a leer, y siguió lo atrapó el libro y leyó una hora mejor, pero todos los días, usted ponga la alarma del celular le suena con un tono diferente usted dice, hora de la lectura si tiene visita, le dice lo siento. Si está hablando por teléfono, lo cierra a la misma hora para que durante 21 días usted forme el hábito. Los psicólogos dicen que en 21 días se forma un hábito. Sí, Entonces, sí. un mal hábito, como le dije, yo, a un estudiante que le decían la, mi chat porque se pasaba chateando, digo, un mal hábito se corrige con un buen hábito. El tiempo que tú te pones a chatear, póntelo a leer y reemplazas ese mal hábito por un buen hábito. No te digo que no hay que, no te voy a eliminar el chat, pero no te puedes pasar. Dice que no entendía la novela, leía dos páginas y chateaba una hora. Así nadie entiende, porque no tenía concentración. Entonces durante 21 días, al día 22, te va a hacer falta la lectura. Cuando usted, que sea las 4 de la tarde, dice tengo que leer, aunque ya hayas pasado los 21 días. Porque, no sé, estoy aquí pensando, ideando algún plan, con, porque se puede crear un plan de lectura por 21 días con los chicos. También. Puede ser a las 10 de la mañana o a la hora que, de la clase que quieres. Que... Y vas a leer todos los días por 21 Exacto. días. Yo creo que si es en clase tienes que hacerlo por más tiempo, por 30 días. Porque al principio iban a estar medio desatentos. Y yo te aseguro que ellos van a decirte, la hora de la lectura, uh -huh. que ya tienen el hábito. Bueno, los, en mi caso que tengo chicos eh, ya de los niveles altos, eh, estoy, estoy ahora, eh, antes, eh, ahora en los días de exámenes, estaba pensando... Que, en las actividades del segundo trimestre. Ahora que usted comentó este punto de, lo, de leer durante 21 días, eh, vi un poco más, ¿no? Vi un poco más allá la idea que, que me gustaría implementar ahora en el, esta estrategia de lectura que, que estoy pensando implementar ahora en el segundo trimestre. Tienen ¿sí que, que estar vigilantes de que en esos 20 minutos no estén chateando. Que hacen ver que están y adentro del libro tienen el celular y están chateando y dicen que están leyendo. Ahí uno sí tiene que, durante esos días, ser vigilantes para que cumplan el proceso y buscar una lectura que ellos los atrape. Exacto. Porque, como yo le dije a una persona, no puedes leer, poner a un niño pequeño a leer un tema sobre la inmortalidad del cangrejo. ¡Qué pereza! Ellos dicen no. así, ellos cierran el libro y dicen, ¡ay, qué pereza! Entonces sí. tiene que ser una lectura que los anime. Sí, sí, lo dicen. Pero, sí, permiso. Sí, lo dicen. Y Rosmeri, la eh, la coordinadora de mi, de mi centro educativo del, del Colegio Federico, soy Así que yo ahorita que le estoy escuchando a ella, estoy también pensando que eso, eso se puede eh, hacer un plan a nivel primario porque esta escuela es, es, es desde el nivel preescolar hasta el nivel eh, hasta sexto año e incluso con ese libro que, la, eh, que Romerí eh, mencionó Vida de Compromiso, pudiéramos profesora hacerlo hasta, hasta, hasta tratar de, de, de, de hacerlo con los docentes Sí, profesora, usted sabe que había una actividad que yo creé en un colegio los niños de quinto y sexto grado, una vez al mes iban a leerle a preescolar primer grado y segundo grado y eso era una actividad hermosa porque ellos sentían que esos niños más grandes eran como su hermano mayor. Inclusive cuando tenían un problema de bullying, ¿a quién cree usted que se lo decía? Al niño que les iba a leer, al niño más grande. Entonces esa es otra actividad que pueden hacer, que un día al mes los niños de quinto y sexto grado vayan a preescolar a primero, segundo a grado, a leerles a los niños pequeños. Es que, es que precisamente, señora Romerick, yo estaba aquí pensando, y era una de mis preguntas, eh, nosotros, los maestros, los docentes, podemos buscar las dinámicas cambiar la dinámica para atrapar al muchacho en la lectura. Y de paso le comento, en el 2011 trabajé en el, en el IPT del COPE, con el profesor César Augusto, usted lo conoce, porque nosotros leímos su, su obra cuando salió eh, La raíz de la hoguera, y le comento, le quiero dar ese testimonio, porque eh, todos conocemos el, el copé, un, un lugar de la pintada, un corregimiento de la pintada, del distrito de la pintada, y... Nuestros estudiantes, los estudiantes de un grupo, de, mi grup de un grupo mío, sí una niña tomó el liderazgo y nosotros leímos al principio La raíz de la hoguera, pero tenía la otra parte, la novela tiene la otra parte, que es el crepitar de la hoguera. En la Cuando terminamos de leer La raíz de la hoguera, el grupo compró la novela por sí solo, pero en la segunda parte el grupo ya allí manifestó las limitaciones que tenía, son muchachos de campo, y una niña tomó el liderazgo y empezaron a hacer actividades, tómbolas, para que cada compañero contuviera la novela. ¡Qué bonito! Nuestra experiencia, Qué bonito. nuestra experiencia, y trabajamos una linda actividad en, en la semana del libro. Esto fue muy bueno, fue muy bonita la experiencia con los chicos y comparto ese testimonio porque la niña tomó el liderazgo y se, y se organizó con su grupo y ellos empezaron a hacer eh, tómbolas, a vender tómbolas, a vender actividades para que cada niño, cada, cada compañero, cada estudiante pudiera adquirir la segunda parte de la raíz de la hoguera que fue el crepitar de la hoguera. Maestra, eso es liderazgo, gestión administrativa. Se da cuenta todo lo que se puede hacer a través de la lectura yo la felicito, felicito a todos, porque yo veo que ustedes tienen la intención de, y a veces hay que vencer muchas dificultades. Miren, yo, yo fui a Santiago una vez en una feria, y un, libro me, un niño me llevó un saquito de arroz 16 novelas. Digo, te mandaron todo eso en el colegio, y el niño de 16 años dice, yo leo por mi cuenta. En el colegio me mandaron tres cuando yo y eso, digo yo, tenemos esperanza en un mejor país. Miren, los niños de riesgo social son muy perezosos para leer. Y yo fui a hacer lectura cuando salió Roberto por el buen camino. Y fui a un colegio de San Miguelito y leo la primera parte que dice, quieto man, si respira se mueve. El de atrás atrás, que dicen las muchachas que era tuti, se para y dice, escritora, esa no es la entonación. Digo, no, dime, instrúyeme. Dice, es quieto, más Y cuando ha dicho así, todos los demás se iban hasta el suelo de la risa. En ese salón todos leyeron Roberto por el buen camino. Y yo me he encontrado con parte de ellos porque la continuación salió un mes antes de la pandemia. Y yo como a los 15 días... Me encontré con un chico y dice, yo la sigo en las redes sociales y ya leí, ya leí, eh, yo ya leí 20 años después. Digo yo, sí, dice, pero ya yo estoy en la universidad. Miren cómo ese trabajo se hizo y fue creciendo. Y un niño pensó en irla a la universidad, un niño de riesgo social. ¿Qué le pasaría a Sí, le quería compartir esa experiencia y bueno, muchas gracias Ilustrarnos en esta mañana. Eh, me gusta, me gusta este punto de, de trabajar con ellos un plan por 21 días. Eh, me parece que es muy interesante. Y, y yo también voy a trabajar. decir a, a, a la profesora Ángela, la maestra Ángela, que comparta el enlace que yo le voy a mandar. Es más, anótense mi celular: 6980-7972. 6980 7972. Ustedes me ponen un WhatsApp y yo las las agrego al grupo donde yo invito cada vez que tengo un conversatorio. Yo les llamo encuentro, es ese encuentro del el lector con su escritora. Y miren, ustedes van a quedar fascinada cuando vean a los niños pequeños, son los más fieles de todos, porque ya son lectores. Y hay uno que dice, yo tenía mucha pereza por leer, pero cuando leí Niña Bella me convertí en lector y ahora todas las novelas me gustan. Hay uno que dijo, yo tengo un problema, yo leo cancaneado, ¿qué hago? Yo le dije, mi amor, los 21 días que vas a leer, léelo en voz alta y tú vas a ver cómo mejoras y sigue leyendo en voz alta hasta que tú mismo sientas que tu lectura fluye muchas gracias Ana Rosemary. como no, a la orden siempre algún comentario más si no para despedirme yo les voy a mandar este video a Ángela ya editado y a todo el que me mande voy a ver si algún en el grupo repítame el número para ver si lo anoté bien disculpe 6980 7972 agradecido, correcto agradecido bueno es Muchísimas gracias. Ah, a la orden siempre. Ustedes saben que yo desde... A, miren, para mí lo de la tecnología no ha sido un trauma. habían unas profesoras que me decían la tecnológica. Rosemary la tecnológica. Yo le decía, pero es que mañana o pasado la vida te sorprende si no sabes. Yo hago videoconferencias desde hace 12 años. ¿Por qué? Porque a mí me invitan un día a Colón, otro a Los Santos, un día a Chitré, después a David no se puede uno multiplicar tanto y yo quería cumplir con todo yo decía, hacemos con Skype videoconferencia, y de esa manera sí. yo puedo estar en tres lugares sí. en sí. un sí. mismo día entonces estoy a la distancia de un clip un clip y ahí estoy yo vamos aquí para resolver quiero aprovechar, quiero aprovechar el momento sí, claro. es, por ejemplo, algunas lecturas se pueden asignar para primaria tal sería el caso de Niña Bella Travesías mágicas. travesías mágicas, y vida de compromiso también, porque es la maestra, ah, una maestra de primer grado. Otra se puede asignar para premedia, sí. los chicos de séptimo, octavo, noveno grado, porque eh, cuando trabaja en Colón, que también usted nos visitó, hicimos una actividad con usted, en el colegio secundario Gatuncillo, nosotros trabajamos de ese modo, asignamos lecturas para los de premedia, los, los de media, e incluso para ciertos bachilleres, Así es. Nos dividimos y, y lo trabajamos de ese modo. Miren, bueno. para que ustedes tengan idea, no solo el profesor o el maestro en español, yo una vez una profesora en premedia de matemáticas en me mandó el examen era la mitad matemática, la mitad de Roberto por el buen camino. El director la llamó, le dijo ¿qué es esto? Dice, es la primera vez que ningún niño me Fracasa. Porque después de leer Roberto por el buen camino, ellos no querían ese destino y Muy estudiaron divertido. matemáticas. De manera, el profesor de filosofía mandaba mis novelas, mandaba mis novelas políticas a los estudiantes en pensamiento crítico. Bueno, yo creo que llegó la hora, ya llevamos buen tiempecito, llegó la hora de despedirnos. Recuerden que esta no va a ser la última, Va a ser la, el primer encuentro que tengo yo con ustedes. El primero de muchos. Y en lo que yo les pueda ayudar para promover la lectura, estoy a la disposición de ustedes. Ahora tenemos la ventaja de que no hay que desplazarse. El problema es que cuando había que desplazarse, yo tenía que ir a un lugar muy lejos en la mañana, en la tarde, ya estaba. Yo tengo una condición de salud frágil. Y todo el que ha leído y era lo que nadie creía, el diagnóstico NPI, sabe que eso es un testimonio personal. Pero yo digo que la literatura sacó de mi mente la enfermedad, la mandó de paseo y dejó la actividad creativa. Y por eso me he mejorado, pero no puedo cometer exceso. Sin embargo, ahora yo descanso un ratito, no es lo mismo de venir dos, tres horas, a veces eran cinco y seis horas. Y si te agarraba un cierre de calle, eran nueve horas. Todo se nos ha facilitado. Y los padres de familia pueden ver este video. Y a los padres de familia quiero mandarles un fuerte abrazo y decirles que la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen a los estudiantes sobresalientes. Todos son lectores. Si usted quiere que su, que su hijo sea un excelente estudiante, entonces... Mándelo a leer. Al principio hay que obligarlo. No crean que no. Hay que obligarlo porque hay mucho entretenimiento alrededor. Pero una vez que es lector, ya le va a gustar. Y si usted no es lector, su hijo va a hacer que usted sea lector. Va a leer en familia. Así es que un fuerte abrazo y recuerden cada vez que me necesiten, ahí voy a estar yo con ustedes. Saludos y hasta siempre.